Argentina Colombia Ecuador Paraguay Perú USA Japón United Kingdom Chile Portugal México PNL <¡P3> <risa> Nakasuyup, ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! de ¡No! ¡No!